Amigos, amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Yo soy el vengador Tóxico. Bienvenidos, vengadores y vengadoras. Ya sabéis que Phil Spencer, aparte de haber hecho muchos viajes a Japón, eh, también se hizo el showcase en Japón, donde salieron muchos juegos que van a estar en Xbox. De hecho, ya tenemos juegos como el el Ni No Kun en el Game Pass y el Ni No Kun 2 vendrá también al Game Pass y como eso eh, muchas cosas se han hablado y además abiertamente los de Xbox o mejor dicho los de Microsoft también lo tienen muy claro y en un, alar en un momento dado no, no, no, Activision está comprada eh, ya pueden hacer los de Sony las tropelías pero esto va en serio Activision ya es nuestro y claro, esto a los de Sony les, eh, les molesta mucho porque ellos saben que Call of Duty es una zaga a la que juegan mucho sus futuros o sus compradores, que dice uno, bueno, ¿y por qué no compró Activision Blizzard? Ellos, porque no tenían dinero, porque no podían, porque preferían ver que se llegara a la bancarrota, que es hasta el punto hasta donde estaba llegando o sea, vamos a ver, vamos a, a, a decir las cosas claras. En el punto en el que se compró Activision Blizzard, Activision Blizzard estaba a punto de ser totalmente chapada. Con una denuncia del Estado, no, perdón, del Estado de California pero no, o sea, es que esto la gente no lo entiende, es que es el propio Estado el que demandó a Activision Blizzard y que se encontraron durante dos años, que estuvieron investigando a la empresa, se encontraron de todo señor Bobby cotti que aquí yo he, he hecho un vídeo hablando sobre este tema eh, cómo es y fue amiguito de, de Jeffrey Epstein o sea, un impresentable al que se le va a tener que decían algunos pues le tendréis que pagar a, a Bobby Cotick. da igual, el caso es echarlo porque cuando el señor Bobby Cotick, y esto parece que la, que, que la gente tiene memoria de pez cuando el señor Bobby Cotick eh, dijo aquello de que él no se iba a ir hasta arreglar eso y digo, ¿cómo vas a arreglar nada si el, el, el formas parte del problema? y la junta directiva callaba y tal ahora todo eso bueno, se han calmado las aguas precisamente porque se va a comprar por Microsoft y ya están seguros el bobicotic este de que se vaya a Por ahí que se vaya y que se busque la vida. En cuanto a esto, pues habrá una reestructuración de ya Microsoft ahí tomará cartas en el asunto. Pero esta empresa no la iba a comprar Sony, es que no tenían ni planeado comprar ninguna. Le dieron por comprar a raíz de Bethesda, compraron Bungie. ¿Compraron Javen por cuánto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Todos estos viajecitos, como digo, que, que se ha hecho Phil Spencer de América a Japón, no, es, no, no creo que sean viajecitos de placer. ¿eh? Sino más bien viajes que que luego se ven reflejados en el en el Game Pass eh, cuando ves todos los yakuza, el laiga Dragon y dices tú joder el Nino Kuhn Octopat Traveler eh, y dices, joder, está, está subiendo mucho la cantidad de juegos de, de tierras niponas me encanta me gusta claro pero todo esto es por qué? porque Phil Spencer está hablando con muchas desarrolladoras es que él mismo abiertamente lo ha dicho ha dicho oigan yo me lo estoy pasando genial ¿eh? ahí en el showcase de Japón pero yo creo que lo, lo más importante de este evento es poder hablar con diferentes desarrolladoras y entablar una amistad. Un, ya sabéis, a buen entendedor sobran palabras. Vamos, que el Tito Phil estaba ahí camelándose al público de Capcom, de Bandai Namco, de Square Enix, de Sega, por supuesto, a Konami que vamos, Konami, ven, hombre, que hace tiempo que no te veo, hombre. Un beso tal cual tal y como lo estoy contando eso es lo que estaba haciendo tito film cuando se fue al a showcase de japón eso es lo que estaba haciendo el tito film hablando con desarrolladores y pispeando ahora diréis ustedes bueno y, y qué es lo que piensa comprar ...hombre, por poder comprar... ...puede comprar lo que le dé la gana... ...por poder comprar... ...puede comprar lo que le dé... ...la real gana... ...otra cosa es que... ...las empresas quieran... ...o decidan... ...querer dejarse comprar... Eso es otra cosa, ¿no?... ...pero como podéis imaginaros... ...si estamos hablando de Japón... ...de empresas japonesas y tal se nos viene a la mente esos nombres, ¿no? Es Capcom, Bandai Nanco, mmm, Bandai Namco El Bandai Namco se ocupa del merchandising, incluso hasta de la distribución de, de videojuegos allí. Así que no estamos hablando de. de estamos hablando de, de un importante.. Mmm, un importante socio. Capcom también lo sería, pero es que en verdad ninguno de ellos es desquitable, Ni, ninguno. Luego está Square Enix, luego está Sega, si te quieres meter en el mundo de, de, de los móviles vendría muy bien Konami, que están petándolo. Pero yo creo que ya Activision Blizzard ya con esos ya eh, ya tienen eh, suficiente para, para el tema de móviles. No estaría mal de todas maneras eh, Konami y Capcom. Pero si tengo que añadirle también otro y muy importante este decir sí que está desarrollado no es japonesa, pero sí pediría que se comprara a Zobo. Hombre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que son los creadores de Fly Simulator. Que os recuerdo que son los creadores de Aplaguetale Innocence y este nuevo que viene que es Aplaguetale Reiki, juegazo. Bueno, lo era el primero, el segundo, pues... a recordar que nos, nos pilló un poquito... Por, por sorpresa, porque ni siquiera sabíamos que se estaba haciendo una segunda parte pero bueno, asobo muy importante también eh, y bueno, ya para acabar, ya sabéis que bueno, también solo a veces tocar tema de cine, ya habéis visto, imagino que habéis visto ya ese fabuloso marketing que han hecho con la película de Deadpool 3 y bueno, uh, ahí creo que sale Hugh Ryan uh, Hugh Huffman, el que hace de lo ¿no? Y por supuesto sale el protagonista de Deadpool, uh, Ryan Reynolds, creo que Sí. sí. Eh, dice que es para el 9 del 6 del 2024. Que todavía nos queda pues dos añitos por <risa> dos años y medio nos queda. O sea, que tampoco lo no vayamos a fliparnos mucho porque 9 del 6 de 2024. Hombre, quedó bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Denle like, suscríbanse y por supuesto dejen en la caja de comentarios qué es lo que qué es. Eh, lo que opináis de, de estos viajes que ha hecho Phil Spencer a Japón de qué es lo que pensáis sobre Capcom, Bandai Namco, Square Enix, Sega, Konami, de llegar a comprar alguna de ellas, cuál, creíais, cuál creeríais que Azogo también, aunque Azogo no sea japonesa, pero quiero que, comp que compren Azogo, pero bueno. Ustedes qué pensáis, dejadlo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo programa. Entonces, gay. Aunque como me veo que la cosa está bastante de esto, no descarto hacer un vídeo eh, poniendo los puntos sobre las IES. Pero bueno, eso será para otro momento.